Lo que se sabe es que en ese congreso que se hizo el 29 de junio, no se sabe si continuó o no, aparentemente sí, eh, o quedó en cuarto intermedio, se resolvió enviar representantes, cuatro representantes a Buenos Aires para negociar con Buenos Aires la situación ¿no? general. Entre otras cosas, aparentemente se reiteraba el, la, las exigencias de eh, las... Eh, del año 13, digamos, de, la, de los representantes este, de Artigas que fueron a la Asamblea del año 13, en donde, le, en donde le exigían la declaración inmediata de la independencia ¿no? de las provincias unidas, este, la adopción de un sistema de gobierno federal eh, y la exigencia del año 13 era que la capital de de las Provincias Unidas no fuera a Buenos Aires ¿no? estuviera fuera de Buenos Aires no sabemos si eso, se, se, digamos, se pidió o no la cuestión es que los representantes que se fueron a a Buenos Aires terminaron presos este, y, y no. le ofrecieron una negociación este, un, digamos, bastante eh, distinta a lo que pretendía Artigas y entonces no, no se dio el, esa negociación. Eh, no se sabe mucho más porque justamente no hay documentación que, que avale eso. Es decir, en algún momento Artigas dijo, este, nosotros ya en el año 15 nos habíamos este, inclinado por la independencia. Este, algunos dicen, bueno, acá hubo una declaración de independencia, cosa que no sería políticamente correcto que se planteara así, porque Buenos Aires lo que quería justamente y lo que le ofreció a Artigas unos días antes del Congreso de Oriente era la independencia. Pero no la independencia de España, sino la independencia de los territorios de Artigas de Buenos Aires. Es decir que, Artigas se quedara con una parte y el resto y no molestara más a Buenos Aires entonces de, en ese contexto declarar una independencia significaba aceptar lo que quería Buenos Aires este, más allá de que digan que la independencia era de España y qué sé yo yo creo que Artigas exigía lo mismo, eso creo yo no, no, no, no es que no tengo demasiada este, fundamentación para afirmarlo eh, lo mismo que exigió en, en, en las instrucciones del año 13 ese, que el federalismo la independencia que, que Buenos Aires convoque a un congreso que, con todas las provincias para que se declare independencia cosa que ocurrió a medias en el 16 al año siguiente donde la, la liga no fue a, a Tucumán ¿por qué? porque Buenos Aires convocó a un congreso que tampoco estaba decidido de declarar la independencia se declaró de casualidad porque presionó San Martín presionaron los diputados de de, del, del Alto Perú, este, y bueno, lograron esa declaración el 9 de julio. Pero el Congreso de Tucumán se desde enero, y en todo ese tiempo estuvieron deliberando y cabildeando y viendo qué iban a hacer.